falta el respeto ¡Ah! Tortazo ¿Esto que me falta en el respeto? <risa> Estoy enfadado con ellos, me tratan muy mal un <risa> día primera hora cuando no vinieron las dos Que iban a entrar tres coches mínimo en menos de una hora, ¿no? Comida, punta, punta para allá ¡Pierre que ¿Cómo se llama la hermana de Conan? Bueno, Conan, maricona. Así. Mari, Conor.